Bienvenidos a todos. En este canal podéis encontrar cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS. En total tenemos 10 vídeos organizados en 4 playlists, una por cada tema. También puedes visitar la página web que te dejaré aquí abajo en la descripción. Es la nuestra. Están nuestros vídeos, hay un apartado donde puedes adquirir más conocimiento y otro apartado en el que evaluar el conocimiento que has adquirido. Además, todo nuestro contenido también está en inglés.